Juan Carlos González, presidente de Junta de Vecinos del sector Santa Ana, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este jueves la ola delincuencial que azota esa barriada. Eh, nosotros ahora mismo, como Junta de Vecinos, como Poli Prevención, estamos pasando por una situación difícil. Nosotros queremos hacer un llamado a nuestro director general. Eh, Ernesto Oliver Seminaya, para que por favor se dé, se dé eh, pase por nuestras comunidades, ya que últimamente eh, la delincuencia se ha incrementado en más de un 100% en las diferentes comunidades. En nuestro sector, que es mi sector Santa Ana, lamentablemente ya a las 9 de la noche ya no se puede salir de la casa, porque se ha levantado un grupo de... Que lamentablemente están haciendo cosas terribles allá en nuestro sector y lamentablemente nuestra comunidad tiene temor, tiene muchísimo miedo y lamentablemente no quiere salir a la calle por esa situación NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.